Señor presidente, senadora Garrido, guarden silencio, señorías. Mire, señor Sánchez, al final hay una frase que a mí me gusta mucho y es que somos lo que hacemos y los hechos no respaldan sus palabras. Le voy a poner, porque no tengo tiempo, dos ejemplos muy básicos. Usted hablaba de sanidad universal. Pregúntele a los padres extranjeros de ciudadanos españoles que tienen cáncer y la seguridad social no les quiere cuidar. Pregúntele Pregunte también a las personas que son desahuciadas, 100, casi 200 familias a, al día, son desahuciadas porque no cumplimos y no respetamos ni el derecho constitucional a la, de, a la vivienda ni tampoco los derechos humanos. Pero nosotras, nosotras sí sabemos lo que hemos hecho y qué vamos a hacer, porque sí tenemos un proyecto de país, porque sí somos valientes, porque sabemos a qué hemos venido las instituciones y a quién nos debemos. Y por esa razón vamos a defender de manera clara, sin titubeos, un nuevo modelo socioeconómico a favor de las mayorías sociales a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, que ponga freno a los abusos de los poderosos, de la banca, que diga no a los fondos buitre, que diga no a la uberización de la economía. Queremos un modelo socioeconómico, moderno, sí, pero que ponga la vida en el centro, que cuide a la gente. Segundo, necesitamos un nuevo modelo del estado del bienestar para acabar con la, una sociedad como la española con niveles de desigualdad y pobreza inaceptables. Tercero, queremos un modelo territorial que acoja a todos los territorios, a todas las naciones, que ahonde en el autogobierno, que ponga en valor la diversidad y la diferencia y que asuma de una vez el derecho a decidir. En definitiva, señor Sánchez, usted ha renunciado a liderar la posibilidad de cambio real en este país, así que le diría que deje paso, que se haga a un lado, que una nueva España se está abriendo camino y que usted, desgraciadamente, ha perdido la oportunidad de liderar. Termine, esa señoría. Gracias. Muchas gracias, senadora Garrido.